María Chaldón, que ricasco presidenta. Gracias también a la compareciente por sus eh, palabras y, en primer lugar, eh, mostrar nuestra empatía con, con el caso que, que les atañe a ustedes y a su, y a su marido. Eh, es cierto que en el año 2016 fue, fue detenido por el Servicio Bolivariano de, de Información, eh, que es equivalente al Centro Nacional de Inteligencia de, de España. He eh, acusado eh, pues de portar material susceptible de, de ser utilizado en explosivos en un contexto eh, muy determinado que fue la operación La Salida eh, en el año la salida número 2 en, en, en verano del 2016 o en cualquier otro eh, al margen del nombre que podemos que podría ser otro eh, el que tengo aquí es ese eh, había unas movilizaciones eh, violentas de una parte de la oposición además yo en todas mis intervenciones tanto en el, en el pleno como eh, en el pleno donde se debatió la resolución de condena a Venezuela que nosotros rechazamos o sea, no, no, no votamos en contra de esa resolución eh, nosotros hacemos una distinción entre la oposición democrática y que utiliza exclusivamente vías pacíficas de la oposición violenta que por desgracia eh, en los últimos años ha causado eh, decenas de muertos en, en Venezuela y la separamos, vuelvo a decir, de una oposición eh, que utiliza vías democráticas para hacer su, su actividad política como en cualquier otro sitio del, del mundo. Por tanto, lo primero, montra, mostrar nuestra empatía en ese sentido. Eh, también eh, nos preocupaba mucho lo que se ha tardado en aplicar la orden de libertad condicional, si no me equivoco es una orden de libertad eh, condicional que se ha tardado prácticamente un año eh, o 14 meses, no sé, no sé exactamente el, el dato. Si lo que sí que, como reflexión, eh, no sé si eh, ustedes han valorado presentar denuncia ante la Fiscalía de Venezuela ante esa situación de, de maltrato o de las condiciones en las que, eh, en las que ustedes dicen que estaba en la, en la sede del SEBIN, si lo han dicho así, pues acompañaremos también ese ese proceso estaremos interesados en cómo, en cómo se desarrolla ante la fiscalía, ante el, sino también ante el defensor del pueblo de Venezuela, que también Pueden ir ahí, además con una reflexión que yo personalmente y mi grupo, cualquier medida que no sea la penal, siempre será prim eh, la primera antes de una vía penal. Que en el caso de que se demostrase ese tipo de, de acciones, pues será la de justicia venezolana y no nosotros los que tendremos que determinar si había un delito o no. Si ahora existe una situación de libertad condicional eh, y además, si no me equivoco... Eh, en esa situación de libertad condicional no le impide eh, la, presenta, la que se presenta a las elecciones municipales, si no me equivoco, se va a presentar al municipio de Latillo, por el partido de avanzar Progresista, si no, si no me equivoco. Entonces, bueno, es verdad que ha habido esa, esa situación. En estos momentos estamos en otro, en otro estadio, ya le he dicho, ya le, le, le he comentado perdón, eh, nuestra opinión sobre, sobre ese tema y estaremos atentos a lo que determine la la justicia eh, venezolana en torno a este tema, pero bueno, también celebrar que eh, el señor Goicochea eh, se presente a las elecciones municipales, eh, al igual que otros candidatos de, de la oposición, por desgracia su partido Voluntad Popular y Primera Justicia no lo van a hacer, pero avanzada progresista parece que, que sí. Eso en cuanto a este tema, porque como tanto en la... Eh, en la intervención, perdón, en lo que se ha argumentado para pedir esta comparecencia y en lo que se ha venido contando hasta ahora, ya lo que voy a comentar no es que se lo apele a usted, sino son reflexiones en torno a la situación de Venezuela, en la que podemos estar de acuerdo o no, pero no, no necesariamente son preguntas eh, que tenga que responder usted, si, lo, si así lo considera así, pero vamos, que no es, no es, eh, es el, el objetivo, porque me imagino que debería ser pues, al, eh, alguien de... ...alguno de los partidos políticos de la oposición o el propio gobierno el que debería responder a esas, a esas preguntas. Evidentemente, y no soy yo, sino recientemente en el Estado español hemos tenido la oportunidad de, de tener do, una, una entrevista en dos días, eh, dos días dos domingos consecutivos en la, en la televisión La Sexta... de ...a Nicolás Maduro él mismo reconocía... ...y el propio gobierno reconoce... ...y el Polo patriótico reconoce... ...el retroceso económico y social... ...que está viviendo Venezuela en estos, en estos momentos... ...pero también hay que decir... ...que es un retroceso, aparte de las causas... ...que algunas de las ideas que podamos tener nosotros... ...o que nos pueden llegar desde allí... ...las voy a comentar ahora... ...es un retroceso desde el fortísimo avance... ...que se produjo desde el año 1998... ...en la situación económica, social y política... ...de, de Venezuela, estamos hablando... Cuando se, sin negar la realidad actual que eh, la tasa de pobreza extrema en el año 2000, el año 1998 era de, de prácticamente el 22% y en el 2016 es del 5,4%. Esos son datos de Naciones Unidas, no son datos del Carlequín Podemos ni del Gobierno de, de Venezuela. Todo esto lo digo por enmarcar que el retroceso, el retroceso se produce tras eh, prácticamente 18 años eh, de avances. Y hay problemas estructurales en Venezuela que yo creo que hemos tenido ocasión de comentar en esta, en esta Comisión, como es la dependencia extrema de, del polo petrolero, eh, prácticamente si no me equivoco de un 90% la entrada de divisas eh, vienen por ese por ese ámbito. Y yo creo que para reflexionar más allá de condenar o no, porque lo que no podemos utilizar. Eh, como se vienen determinados textos es una situación económica y errores o no errores de un gobierno para condenar y mezclar todo ahí como si fuera un totum que no, no veo es la misma preocupación por otros países de América de América Latina la situación eh, de que no se ha sabido o no se ha podido, o no se ha querido o lo que sea, que eso tendrán que juzgar los y las venezolanas, cambiar el sistema estructural económico de, de Venezuela, es una reflexión, que yo más como militante de la izquierda también me lo, me lo hago, pero que es una cosa que tendrán que hacer también los venezolanos, pero también hay que atender a un bloqueo financiero eh, liderado por Estados Unidos que se está teniendo en estos momentos, que son los la, decretos que firmó Obama el decreto que firmó Trump, la resolución de la Unión Europea para llevar a, la, a, a, la, a Venezuela a una situación, a intentar llevar a Venezuela a una situación de, de default, cosa que no ha conseguido porque parece ser que en las últimas semanas están intentando eh, reconfigurar su deuda externa. Otros problemas como que también, que, no, que también nos preocupan, como es la situación de los pensionados en el exterior, que según las propias palabras de Nicolás Maduro parece, y ahí estaremos encima de ello, eh, que para el mes de diciembre se va se va a solucionar según las palabras del presidente Maduro no, no es mi opinión que llegan tarde pero también hay que tener el contexto eh, encima Yo, como, por ejemplo la situación que es común en muchos países de América Latina que eso no es obvio para que se tenga que solucionar que es el tema de la eh, nula recaudación fiscal que se produce en Venezuela eso es el contexto económico y social o por lo menos algunas de las partes porque es imposible tocar eh, todas de la situación de, de Venezuela, como también cuando se habla de dictadura en, en Venezuela, me gustaría recordar los millones de venezolanos y de venezolanas que no tenían eh, ni siquiera DNI, que no podían votar antes de 1998. Creo que hay que poner todo en su contexto y nosotros nos gusta de, destacar las dos partes. Porque cuando también se habla de ausencia de democracia en Venezuela, estamos hablando que ha habido 22, eh, más de 20 procesos electorales en Venezuela. Dos los ha, pedido, los ha perdido el gobierno. El referéndum constitucional, que lo que pedía es la reelección indefinida, es decir, que se pudiera presentar una misma persona varias veces a un proceso electoral, mismo sistema que tenemos en esta comunidad autónoma y en el Estado, en el estado español. Los dos procesos en los que se ha perdido, el, el otro es el de la Asamblea Nacional, que se perdió y se reconoció en el minuto uno por parte de las fuerzas que apoyan al gobierno. Eh, ...pero que a mí me valen, tanto las elecciones que ganó las fuerzas que apoyan al gobierno... ...como las que ha ganado la oposición. Eh, por parte de la oposición, igual que hacía al principio, eh, hay dos partes... Eh, ...una, y lo hemos visto en estas recientes elecciones, eh, en estas elecciones regionales... ...en las que el resultado ha sido algo así como un 55-45 a favor de, de las fuerzas que apoyan al gobierno... Hay una, una serie de partidos políticos que reconocen, y aquí está Chucho Torrealba, que reconoce el resultado de las elecciones, el portavoz de la Mesa de Unidad Democrática, reconocido el resultado de las elecciones, y cuatro de los cinco gobernadores de la oposición han juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, y hay uno eh, que no lo ha hecho. Eh, por tanto, lo que quiero decir que no es todo eh, gobierno-oposición, sino que hay una oposición que ha jugado a la violencia, que es Primero Justicia y Voluntad Popular, en muchos de los casos. Hay eh, voceros también y militantes de estos partidos que están presentándose a las, a las elecciones. Y Avanzada Progresista, por supuesto, que se va a presentar a las elecciones, el partido de Henry, Henry Falcón. Y ahora tenemos unas elecciones municipales por delante que eh, estoy seguro que se desarrollarán, eh, como se han desarrollado las últimas eh, elecciones y los de los últimos años en Venezuela, con observadores electorales, con un sistema que podríamos hablar sobre él, de cómo se verifican, cómo se hacen las auditorías, etcétera, con la firma, eh, tenemos los datos, de, también de los representantes de la oposición en esas actas, por ejemplo, un sistema... ...en el que se, más del 50% de los votos se recuentan y se firman por parte de todos los que han participado en esas, eh, en esas elecciones... ...por tanto, eh, separar el caso concreto que nos ha venido a contar usted de la situación económica y social... ...que se reconoce que es una situación de gravedad, aunque no es una situación y esto no hay organismo eh, internacional que soporte... ...que no es una situación de crisis humanitaria, sino una crisis social y económica, que nadie lo está, nadie lo está negando y eh, la situación del tema del carácter democrático de un país o no que justificase además y eso ya lo debatimos en el en el pleno una posible intervención humanitaria pero no, nadie está negando la situación eh, política y económica de Venezuela. Lo que nos tenemos que felicitar, y yo creo que es donde tenemos que poner todos y todas el, la lupa, es 1 y 2 de diciembre, se reinician los diálogos de nuevo entre la oposición y el gobierno. Espero que toda la oposición participe ahí, también además de los países que por parte del por parte de la oposición y termino eh, se, han, se han citado también están Bolivia y Nicaragua como garantes por parte del, del gobierno y un país que le queda por, por designar y nuestras esperanzas están uno en ese diálogo político en el que lo primero que se tiene que reconocer eh, es, la, evidentemente, y a través de ese diálogo político, a través de la presentación a las elecciones, las partes se reconocen. Digo ese discurso que suele haber en el que no se reconocen todas las partes y sí que se reconocen entre las partes, la una a la otra. Espero que el conjunto de, de las dos eh, se, se reconozcan y que ese, ese diálogo fructifique, que las elecciones municipales tengan éxito y que las elecciones que ya están previstas para, y anunciadas para el 2018, las elecciones presidenciales, pues se desarrollen con normalidad y reconoceremos eh, como no es eh, como hacen todos los eh, eh, países del mundo el resultado que salgan de esas de esas elecciones eh, porque hasta ahora no hay ningún elemento en, en las elecciones que se han desarrollado en Venezuela que nos hagan desconocer eh, ningún resultado. Qué ricasco.